Buenas tardes, bueno, nos encontramos nuevamente, este es el seminario de discapacidad del programa del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, es nuestro último encuentro, se nos juntó con el fin de semana largo, así que estamos un poco, somos poquitos, pero vamos a tenerlo subido a la web para poder trabajar y tenerlo como insumo de futuros materiales. En esta oportunidad eh, nos, nos van a acompañar Pedro Ábalos, esperen que me pongo los lentes abogado, estudia licenciatura en Artes en filosofía y Letras, colaborador del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad y de la Nación, coordinador del Movimiento Ciudad Accesible y conforma, en este momento se encuentra abocado a la conformación de observatorios locales. Y por otro lado, se encuentra con nosotros Marta Jones, magíster, egresada de esta casa directora de la carrera de especialización Psicología Clínica de la Discapacidad, coordinadora y fundadora de la Escuela Secundaria y Terciaria, Instituto, Instituto Integral. Integral de Educación, directora del Centro Shor, que es una red de profesionales especializados en discapacidad, y autora de varios libros en la temática. Y en unos momentos se va a sumar a, a la mesa... Simena eh, Chenique que es egresada de, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires para contarnos su experiencia de inserción laboral una vez egresada es una estudiante con discapacidad auditiva bueno, eh, no sé quién quiere comenzar hola, hola ahora está mejor, a ver bueno, este, ¿cómo empezar? En realidad, este, a mí me gustaría, en primer lugar, hablar sobre la universidad y, y la discapacidad. Eh, en particular, me interesaría poner sobre la mesa el tema del de cumplimiento del de cupo laboral para este, eh, los ámbitos universitarios. Este tema este, fue discutido. Este, a partir de un planteo de la Universidad de Córdoba que llegó a la Corte y la Corte ha resuelto este, que eh, la universidad, a pesar de la autonomía, no está exenta del cumplimiento ni de la ley 24.308, que es la que establece el tema de pequeños comercios para personas con discapacidad, ni del cumplimiento del de, este, eh, cupo laboral que a partir de este, la obtención de la jerarquía constitucional de la convención, tiene precisamente este, rango constitucional en tema de la obligación de, del Estado de generar estos espacios para este, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En particular... Eh, lo que se discutió fue eh, este, un tema de precisamente los pequeños comercios para personas con discapacidad y lo que resolvió la Corte es que este, el, el ámbito de la autonomía estaba limitado al establecimiento de las normas que este, eh, plasmaran este, este derecho a las personas con discapacidad. En ese sentido... Estamos discutiendo en este, distintos ámbitos este, sobre cómo se podría concretar este tema de, este, por ejemplo, el 4% y el tema de este, los pequeños comercios. Por ejemplo, no sería una, este, eh, una extravagancia pensar, por ejemplo, que este, tengan este, prioridad para acceder al 4% los alumnos este, de, este, de la universidad, esto este, en el caso de la 24.308 no está previsto ningún tipo de, este, de, de prioridad de esta naturaleza, si sí, la discapacidad visual tiene una, una prioridad en la, en, el, en la asignación, en el caso de los subtes si sí, este, la estación tiene este, ascensor, tiene en prioridad las personas con movilidad reducida. Bueno, bien podría establecerse que este, en los ámbitos universitarios el cumplimiento del 4% en alguna proporción podría alcanzar este, a los estudiantes de la casa. Este, el otro, este, eh, la otra vertiente, que tampoco sería este, nada extraordinario, sería que... Este, un porcentaje, el 25%, ese 4%, el 1%, se reserve para este, familiares directos del de, este, personal de, este, de la casa de estudio. Tampoco sería este, una, este, un planteo este, extravagante, sino este, estaría dentro de las facultades de reglamentación que establece este, la, la propia universidad. Lo que sí resulta este, eh, poco este, eh, adecuado y que entendemos que debe ser incluido en la discusión del convenio colectivo, es lo que hoy se establece, digamos, ¿no? que es en igualdad de, de este, resultados en los concursos, tiene prioridad este, la persona con discapacidad. En la práctica, este, eh, tanto a nivel este, nacional como este, lo que surge de este, eh, la convención es que en realidad son este, situaciones que deben ser resueltas en el ámbito de las personas con discapacidad. Este, entonces, lo que nosotros pretendemos sí es la modificación de, este, del convenio colectivo y ponerlo en, en discusión, es... Este, la persona con discapacidad debe concursar con otra persona con discapacidad. Los ciegos tendrán que bancarse si los este, motrices son más rápidos. Este, pero de esta manera este, eh, realmente se garantizaría este, el, una vía este, eficiente para este, eh, cumplir con este, un cupo de personas con discapacidad este, en, el, en el ámbito este, universitario. Según el censo, en este país hay 5.114.000 personas con discapacidad. Las preguntas eran muy concretas, digamos, ¿no? ¿Tiene di di dificultad para ver aún con anteojos? ¿Tiene dificultad para escuchar aún con audífonos? ¿Tiene dificultad para abrir envases, en el caso de... de ¿Tiene dificultad para, para aprender este, y comprender? ¿Tiene dificultad para subir escaleras y caminar? Bueno, son este, preguntas que hacen a lo funcional. Quizás está un poco este, diluido el tema de la discapacidad visceral, pero la pregunta es, este, es muy concreta la que este, se formula en el censo. Así que entendemos que este, esta cifra... Este, refleja este, de manera bastante este, próxima este, la realidad. Y en ese sentido, este, seguro que este, un porcentaje importante este, de los alumnos de, de la universidad tienen discapacidad, un porcentaje importante de los familiares, de las personas que prestan servicio en la universidad este, tienen este, eh, algún tipo de, de problema de este tipo. En el mismo sentido, la universidad podría re establecer este, reglamentaciones para este, la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de pequeños comercios para este, ser atendidas por, por personas con discapacidad. Este, uno podría este, recorrer cualquier este, casa de estudio si se encuentra con, este, con kioscos donde se venden... Este tipo de cosas. Bueno, según la ley, según la convención, esto tendría que estar a cargo de, de, de personas con discapacidad. Yo vengo de derecho, ¿sí? en derecho uno camina y está la ley, la jurisprudencia argentina, etcétera, etcétera, y esto pasa en, en todos lados. Este, entonces, es inimaginable ningún tipo de pretexto para que este, no haya un lugar donde las personas con discapacidad vendan lo que dice la ley, bolucina cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece muy importante este, eh, dejar este, puesto sobre la mesa este tema de, este, del 4% que no siempre es, este, es comprendido este, de esta manera en función este, de este, la autonomía universitaria. Este sería como este, un este, primer planteo que este, a mí me parecía importante con el tema de este, de, la, de la inclusión laboral. En segundo lugar, lo que hay a nivel nacional es un decreto que establece la obligatoriedad del Estado de informar el grado de cumplimiento del 4%. El arma, el arma del siglo XXI es la información. A partir de la sanción del decreto 3.12 en el 2010, que establece la obligación de todas las oficinas del Estado Nacional de informar la cantidad de personas que tienen en total y la cantidad de personas que tienen con certificado de discapacidad, se ha producido un avance muy importante en este, eh, la este, eh, inclusión laboral de las personas con discapacidad con la este, eh, salvedad de que, efectivamente, todavía estamos muy lejos de este, eh, llegar a, al ideal, digamos, ¿no? Cuando se sancionó este decreto en el 2010, este, eh, el grado de cumplimiento rondaba el 0,3%. Este, eh, la información se publica en internet y está disponible, cualquiera la puede bajar, está en la página de Jefatura de Gabinete, este, cualquiera la puede bajar. Este, en la actualidad ronda el 0,79, son los últimos números... Entonces, eh. Bueno, estamos en el 0,78 en el último semestre y en, este, en este, los primeros adelantos sobre sobre los, los nuevos números de julio de este año, este, eh, implican un avance. Digamos, ¿no? Lo importante de esto, en primer lugar, es que este, desde que se empezó a publicar hasta este, la actualidad, la cantidad de personas con discapacidad en el Estado nacional se ha duplicado, este es el primer dato. En segundo lugar, con los números, los primeros números de este, la de esta encuesta que hay a nivel este, del Estado Nacional, este, en el 2012 la Jefatura de Gabinete sacó una decisión administrativa por la cual se liberó la cantidad de 5.000 vacantes para ser concursadas por los organismos de la administración pública que desearan concursar este, eh, vacantes. Estas vacantes, en realidad, vienen de la época del congelamiento de vacantes del menemismo. A partir del eh, congelamiento de vacantes del menemismo, eh, el resultado hoy es que aproximadamente dos tercios del personal de la Administración Pública Nacional no asciende hace 20 años, cuando se congelaron las vacantes. Y el, el otro tercio, en realidad, son los contratados que han ido ingresando en estos 20 años para cubrir las funciones este, que antes hacían este, los que se jubilaron, los que se murieron, los que se fueron, etcétera. Digamos, ¿no? este, entonces tenemos, redondeando, un tercio de la administración pública que ejerce funciones este, eh, sin la este, garantía constitucional de la estabilidad del empleado público. Esto ha dejado 40.000 vacantes sobre las cuales este, en realidad... Este, está en la mirada de los gremios, están las la mirada de los contratados, están las la mirada de los postergados y están en la mirada de los ciegos, que a pesar de, este, de lo, lo, la paradoja, este, eh, en el 2012 la decisión administrativa estableció que se liberaran 5.000 vacantes y que, se, este, que el organismo que este, convocara el concurso debía respetar el 4%. De los organismos que convocaron a concurso, salieron a concurso 2.000 cargos, correspondía que se reservaran 700 cargos para personas con discapacidad y se, resolva, se reservaron 9 en un solo organismo. Eh, de esos 9 cargos, 4 quedaron desiertos porque no se presentó nadie este, y en esa época yo ya, que ya estaba en el tema estudiando... Este, estos temas, no me enteré que habían este, esos concursos digamos, ¿no? este, dos años después, ahora en agosto del 2014 este, ya con este documento presentado a las autoridades, Alicia Kirchner, el jefe de gabinete se, se presentó un análisis de esta este, el año pasado hicimos un cabildo abierto, ahí el jefe de gabinete este, asumió el compromiso de respetar el 4%, bueno, en agosto de este año se sancionó la este, decisión administrativa 609, que establece este, la obligatoriedad de, este, eh, de respetar el 4% en un, marco, en un marco muy este, detallado. En primer lugar, se este, reservan 7.500 cargos más para sacar a concurso. Además se deben concursar los 3.000 que quedaron rezagados de este, la convocatoria del 2012. Además se establece un plan, la, la obligación de los organismos de presentar un plan trienal que empezó en el 2014, o sea que es 2014, 2015 y 2016 para este, cubrir este, las vacantes para, para personas con discapacidad. Además se establecen estrategias vinculadas a este, el fortalecimiento presupuestario de, de aquellas este, unidades administrativas que deban este, adaptar, por ejemplo, baños, este, puestos de trabajo, etcétera. Además se establecen mecanismos de este, participación de las organizaciones no gubernamentales en la capacitación de las personas con discapacidad en este marco, etcétera. ¿no? Este, pero lo fundamental es que nos da a las personas con discapacidad la herramienta como para poder este, eh, reclamar este, estos derechos. ¿no? En este momento está pedido el sumario administrativo del director de personal de, este, eh, el, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque se ha convocado un concurso y no se han respetado las 51 vacantes que correspondían para personas con discapacidad. En este momento se están desarrollando concursos en desarrollo social, nosotros decimos que allí corresponde la reserva de 238 cargos para personas con discapacidad. Bueno, se están desarrollando, este, ya salieron en, este, la primera tanda de alrededor de 300 cargos. Este, bueno, antes que terminen con casi mil este, eh, vacantes concursadas, lo que nosotros decimos es corresponde la reserva de este, eh, 238 cargos para, para personas con discapacidad y esto es muy importante para este, el perfil de esta casa porque esos cargos en general son o asistentes sociales, o psicólogos, o abogados, digamos, ¿no? este, En ese sentido, este, eh, durante todo este año nosotros hemos este, planteado una tarea de, de, de esclarecimiento este, a partir de ahora lo que estamos haciendo es este, eh, la defensa concreta en los ámbitos administrativo y judicial de estos espacios. ¿no? Este, además, yo siempre digo este, este tipo de, este, de pedido no requiere ningún tipo de asesoramiento legal. Este, plantear la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no requiere este, firma de abogado, es como si a ustedes le roban el auto, van y hacen la denuncia. Este, en ese sentido, este, esta este, política de transparencia, decime voy, cómo voy con el tiempo, porque esta peli, eh, política de, de transparencia resulta este, sumamente importante para nosotros porque los concursos del Estado Nacional se publican en la página www.concursal.gov.ar, que recomendamos este, su lectura periódica, este, y este, la cantidad de, de cargos este, vacantes, la cantidad de cargos ocupados por personas con discapacidad y el total de personal de cada uno de los organismos de la Administración Pública Nacional este, se este, publica en la página de, de Jefatura de Gabinete. Entonces, este, este eh, avance sobre la, la transparencia este, para nosotros es muy importante. Se ha discutido si en el ámbito de, de la universidad. En el marco de, este, de la autonomía universitaria, creo que incluso hay un planteo en particular sobre el tema de la UBA, este, si corresponde, que se informe, etcétera. Bueno, a nosotros los, lo que nos interesa y lo que parece este, necesario a partir de que son recursos este, públicos es que la información debe estar. ¿sí? Si está en la página web de la universidad o si se informa a jefatura de gabinete, bueno, en realidad... Es, este, es un mecanismo instrumental, pero este, las personas con discapacidad y la sociedad tienen este, derecho a saber cuál es el grado de este, cumplimiento del de, este, de cupo laboral. ¿no? Eh, el otro tema que a nosotros nos interesaba este, destacar, este, que también con, constituye un, un ámbito de este, ampliación de derechos en, en cuanto a la inclusión de este, personas con discapacidad es este, el informe que ha elaborado el Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jurisdicción este, eh, sobre la situación de este, la República Argentina en virtud de que la Argentina ha adherido no solo a la convención sino al protocolo facultativo. Y este comité este, emitió en el año 2012 un informe sobre la situación de los derechos humanos eh, de las personas con discapacidad, haciendo una serie de recomendaciones este, al país sobre este, la, la variada temática que este, involucra la, la convención. Y el punto sexto de, este, del informe destaca la necesidad de armonizar la legislación tanto federal como eh, eh, provincial y local sobre el tema de este, la discapacidad, armonizarla este, a lo que establece, con lo que establece este, la convención. Porque como todos sabemos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, en general, este, eh, las legislaciones... Este, locales son, este, eh, están muy atrasadas respecto a lo que es este, la legislación nacional que ha este, generado un avance muy importante en, en los últimos años como para ir a ejemplos concretos este, el cupo laboral en este, la provincia de Santa Fe dice este, preferentemente el 4% con lo cual la provincia está cumplida, ¿sí? este, emplea el 0,5 este, eh, y además deja de ser un derecho que nosotros podemos hacer valer este, en, en ámbitos este, eh, judiciales. Este, la provincia de Buenos Aires tiene congeladas las vacantes desde el año 2000, este congelamiento de vacantes se ha ido... Este, renovando año a año a partir del 2000 hasta el 2012 y en el 2012 todas las vacantes fueron, este, eh, van siendo absorbidas por la Secretaría General. Entonces, la norma de la Provincia de Buenos Aires dice prácticamente lo mismo que la nacional, pero como están congeladas las vacantes, este, en la realidad no se concretan este, eh, las designaciones, con el agravante de que con muchos organismos, y acá hay expedientes concretos, este, te, te hacen este, la prueba para ver si tenés idoneidad, te hacen la prueba de salud, a ver si tu discapacidad te permite desarrollar, y, este, y cuando va el expediente para la firma del ministro, este, vuelve diciendo este, que no hay este, discapacidad. ¿no? ¿no? Y te lo notifica una chica ingresada del secundario la semana pasada y que este, acaba de ocupar un puesto que correspondería este, ser cubierto con, este, por las personas con discapacidad. Y en ese marco, lo que nosotros estamos planteando como adecuación de, este, eh, de la normativa, incluyen este, eh, algunos puntos muy concretos. En primer lugar, para todas las provincias, nosotros queremos un decreto como el nacional eh, del 312-10, donde cada organismo informe el grado de cumplimiento del 4%, esto implica la cantidad total de personal, la cantidad de personas con este, discapacidad en todas este, las formas de contratación, primer punto. En segundo punto, queremos que se modifique el 4% en aquellos casos de, donde este, la redacción es oscura, como en la este, en la provincia de Santa Fe y se cumpla efectivamente este, el 4%, porque la realidad es que el empleo público crece. ¿sí? Y este, no, se, acaban, se acaban de este, incorporar en la provincia de Buenos Aires 10.000 este, agentes de seguridad. ¿sí? Nosotros no vemos qué dificultad hay en que una persona en silla de rueda controle las cámaras, que este, son las joyitas de la lucha contra la inseguridad de, este, de, de la nueva época y liberemos a la pobre gente que tiene que estar tantas horas sentada este, mirando las cámaras y que salgan a la calle este, a garantizar nuestra seguridad. Este, bueno, este, como para ir este, cerrando, este, eh, el tercer punto que a nosotros nos interesa es la modificación del tema de los pequeños comercios para... Este, la, las personas con discapacidad, porque en las provincias todas dicen lo mismo, una cosa muy distinta de la nacional, lo que dicen es que cuando el Estado entregue en concesión a algún lugar público, tendrán prioridad a las personas con discapacidad, la ley nacional dice que donde concurren más de 300 personas en este, un edificio público, es obligación de entregar en concesión a una persona con discapacidad. Y el último punto que a nosotros nos interesa destacar es este, la este, eh, legislación de la Provincia de Buenos Aires, que nos parece muy interesante, exime, exime del de, este, impuesto a los ingresos brutos el equivalente de lo que se paga a la persona con discapacidad. El 50% de lo que se paga a la persona con discapacidad puede ser descontado de ingresos brutos en la Provincia de Buenos Aires. En las otras provincias dice algo parecido, pero no igual, y que se traduce en descuentos en la base imponible, la parte concreta es que uno le paga mil pesos a las personas con discapacidad y puede descontar 150, con lo cual no le sirve ni siquiera para pagar el condador que le haga el trámite. Nosotros queremos, en este marco, queremos una legislación como la de la provincia de Buenos Aires. Y con esto cerramos y quedamos abiertas las preguntas. Gracias. Les propongo que hagamos primero las dos exposiciones, esperando que lleguen el resto de las personas y ahí abrimos el, el, el debate. Bueno, muchas gracias. Realmente escuchándolo a Pedro él puede dar cuenta de, del compromiso que vos tenés frente a toda esta tarea de concientización de la necesidad de que se le dé un lugar en el ámbito laboral con la misma caridad que puede tener cualquier otra persona. ¿no? Mi, digamos, mis reflexiones no van a estar entradas específicamente en el ámbito laboral, sino más que nada en el ámbito de educación y específicamente en el ámbito de educación en el ámbito universitario. Eh, en verdad yo comenzaría un poco a relatarles que eh, yo en esta instancia hará cuatro o cinco años atrás, presenté un proyecto a la facultad para la creación de una carrera de psicología clínica de la discapacidad. Este proyecto, que ahora ya es una realidad, bueno, es el único del tipo eh, en Sudamérica y en países latinoamericanos. En verdad, eh, este interés en, por mí, en todo lo que tuviera que ver con la formación eh, en el ámbito educativo de los psicólogos se remonta hace mucho tiempo o sea cuando yo soy una, una de las primeras egresadas de esta casa de estudios hace mucho tiempo yo egresé en 1970 o sea que me acuerdo cuáles fueron los primeros, creo que eran 65, 66, 67, por ahí andábamos. ¿Eh? 65, o sea, fui la, la quinta camada. En esa, en esa instancia, cuando yo ingresé acá, en este, no, allá, en, a, en Independencia, yo comencé la carrera diciendo que yo iba yo tenía 17, 18 años, decía que yo me, me iba a dedicar a trabajar con personas sordas. Remontémonos, 1965, decir que yo quería trabajar con personas sordas como psicóloga, ¿qué te puedo decir? Era mejor que me callara la boca porque era... Este, esta mujer de que yo en realidad era más el deseo y no tanto la, la formulación, porque todo lo que tuviera que ver con el ámbito de la discapacidad acá en esta facultad no existía. En 1965 no existía nada que se acercara al interés por la persona con discapacidad. Por lo tanto yo hice toda mi información. Y muy secretamente me guardaba dentro de mí esto que yo quería ser psicóloga de personas sordas. Me recibí, tenía 25 años, yo decía que iba a trabajar. No tenía ni la más mínima idea real y concreta de lo que era trabajar con personas sordas. No era que la sabía ni que había estado cerca de alguien. Ni... No, yo siempre relato que mi simple aproximación que me marcó, era que había leído en el quinto año de la escuela secundaria el libro de Helen Keller, este, de una niña sorda ciega, y que con esa lectura a mí me alcanzó, y parece que sí, me alcanzó para saber qué iba o qué me iba a interesar. Cuando comencé, bueno, egresé, empecé a trabajar real y concretamente con en un ámbito educativo con personas sordas. Pasaron varios años y éramos muy pocos, éramos cuatro personas, psicólogos, que trabajábamos en el ámbito, en esa instancia de sordera, no, ni cuatro, era, seríamos tres. Entonces, alrededor de 1980, eh, empecé a considerar por qué no podía empezar a dar cuenta de lo que en verdad uno se iba formando en solitario, porque no había absolutamente nada que formara a nadie. Entonces, presenté acá el proyecto. Primero entré a hacer seminarios en extensión universitaria y después lo pasé a posgrado. En ese momento, el número de interesados psicólogos eran cinco Seis, cuanto mucho, en esos seminarios. Pero, de a poquito, digamos, fue ingresando mayor número de profesionales que egresaban a hacer esta, estos seminarios. Cuando entré a posgrado, bueno, cada vez empezaron a, a entrar mayor número y, y empecé a a escuchar a ellos que decían por qué no había una... algo más, porque salvo los seminarios que yo daba en posgrados, y a la par se había comenzado a dictar la materia por Alicia Feinblum en Psicología de la Discapacidad en Grado, ¿eh? Salvo eso, que era optativa, Psicología de la Discapacidad, que no sé exactamente en qué año, pero calculo que sería en el 90, no, 85, 90, no lo sé con exactitud. Este, salvo esa materia en grado y los seminarios dados por mí en posgrado, no había ninguna otra formación. Pero cada vez los alumnos requerían más. Les decían, ¿por qué no se puede armar algo distinto, algo que forme? Y como a mí los desafíos es una de las cosas que más particularmente me interesan, eh, supongo que en ese momento uno, con, qué sé yo, por la propia juventud, dice: Sí, dale, esto se puede. Yo no sé si ahora lo haría, se los digo con absoluta honestidad, porque. Esto se puede, llevó mucho esfuerzo, esto se puede armar una carrera. Y entré, empecé a a, a empezar a averiguar qué había acá en, en la Argentina, no había nada, qué había en los países limítrofes, nada, nada de la orientación a lo que obviamente es esta carrera, que es interesarse, por la subjetividad de la persona con discapacidad y no puntualmente de lo reeducativo. O sea, todo lo que estuvo rodeando al ámbito de la, de la <coughs> discapacidad era lo médico y lo reeducativo. No porque no sea que en sí mismo no sea bueno o interesante, pero lo que no se veía o, no, o se perdía de vista, era la persona, era un cuerpo a la cual había que atender, desde la mirada médica o desde todo lo que tenga que ver con, por eso digo lo rehabilitatorio, fonoaudiológico, kinesiológico. Y es así como eh, yo de alguna manera hay una serie de lineamientos que para mí son fundantes, que es, que es lo que yo pienso respecto a ciertos conceptos que tienen que ver con la educación. y La educación y de la práctica profesional. Y para mí la educación... Eh, tiene que ser para todos, en una sociedad para todos. Es decir, que la educación no tiene que ser solamente para algunos, sino para todos, dentro de la misma, digamos, en el cual se incluyan todos los miembros que conformamos parte de esta sociedad. Y este concepto de una educación de todos para todos... Incluye dos conceptos, que para mí también son fundantes, que es integración e inserción. Eh, integrar, incluir, que ahora está, es mucho más abarcativo, no es lo mismo que insertar. Insertar es dar un lugar físico a una persona dentro de un ámbito universitario, en un ámbito educativo o en un ámbito laboral. A mi criterio, las cosas no terminan con dar un lugar. Hay que acompañar, hay que formar, hay que capacitar, hay que incluir. Y si de alguna manera nuestra facultad es un centro de formación, este centro de formación tiene que dar lugar a la formación, a la capacitación, al, al cambio de miradas frente a estos temas: que es inserción, que no lo no acuerdo, y sí, si inclusión e integración. Yo les decía, en este relato mío medio de historia de biografía, era nuestra facultad, eh, en verdad, durante mucho tiempo el tema de la discapacidad no era considerada, ni como inclusión en, las, en el aula en cuanto a la inclusión de la persona con discapacidad, ni la formación de psicólogos pertinentes para trabajar y atender en plenitud a, esta, a las personas. Hay una, había leído hace mucho tiempo, por ahí... No sé quiénes son exactamente todos los que formamos parte de acá, pero había una, una profesora que no es que específicamente se haya dedicado al área de discapacidad, Marisa Rodolfo, eh, que en un artículo muy viejo decía que la, la discapacidad era el negro del psicoanálisis, en cuanto a que nadie le importaba, se interesaba y se problematizaba en función de qué pasaba con la persona con discapacidad en cuanto a subjetividad. Es decir, hay todo un desarrollo histórico, así como entramos en las formaciones, yo entré en la parte de la neurosis, luego se empezó a abordar la psicosis, luego se empezó a considerar las perversiones, después se empezaron a considerar a, a que se podía atender a niños, familias, bueno, la discapacidad no entraba. Eh, sí. Por eso Marisa Rodulso decía que era el negro del psicoanálisis, era algo que quedaba fuera, marginado. Yo no recuerdo en toda mi formación, ni durante muchos años, que la palabra discapacidad, disminuvalía, disminuvalía, bueno, necesidades especiales ni, ni qué hablar, estaban acá dentro del léxico, ¿no? Y si querí, yo, como les decía, que quería trabajar con personas sordas, imagínense en, este, en ese tiempo en donde todo, todo funcionaba por la palabra y la palabra oral, obviamente estábamos en pleno movimiento lacaniano, en donde todo era la estructura del lenguaje, ¿Qué iba a pasar con los sordos? Los sordos no existían. Si, si no podían verdaderamente hacer uso de una estructura del lenguaje acabado, si no se hablaba, no se pensaba. Por lo tanto, ¿de qué íbamos a ocuparnos? ¿De qué instancia nos íbamos a ocupar? Eh, así como en esta casa de estudio no se podía dedicarse a la atención de las personas con discapacidad, bueno, esto no hacía más que reproducir lo que pasaba en el movimiento cultural de todo lo que tuviera que ver con educación. En, en el 1980, en verdad, lo que más se abordaba o se apuntaba era que la persona con discapacidad estudia, hiciera sus escuelas primarias. Solo un grupo muy limitado accedía a considerar este, la escuela secundaria, eh, ¿Y quiénes eran los que hacían las escuelas secundarias? Bueno, ciertas a ver, ciertas discapacidades que no comprometían supuestamente tanto las distintas estrategias con las cuales se debería acercar. ¿Quiénes eran? Posiblemente las personas con algún compromiso motriz, eran los que más podían hacer un estudio secundario, pero las, los sordos no existían, escuelas secundarias era eh, hasta el primario y hasta ahí no más. Es decir, que la formación universitaria era acorde a todo el resto de lo que se movía a nivel de educación. Eh, trabajar en discapacidad como psicólogos, Creo que es justamente rechazar un trabajo eminentemente, yo te diría, individualista o, o solitario. Es decir, trabajar en discapacidad es tener que atender y considerar y escuchar no solamente una sola digamos, una sola vertiente, sino los distintos profesionales que abordan a la persona con discapacidad. Eh, y nosotros los psicólogos, siempre hemos tenido como una práctica muy solitaria, por ahí en los últimos años estamos mucho más abiertos, podemos eh, incluir ahora a otras profesiones, pero... Nuestro, la idea de nuestro trabajo era dentro del consultorio y, y nada más. Es decir, cuando yo comencé a trabajar con niños, yo, trabajar con familia las familias quedaban fuera yo, trabajar con los eh, colegios, no, esto no, el, el niño era de uno y cuanto, y el concepto que se manejaba era evitar la contaminación contaminación eran las escuchas de los padres, las escuchas de los distintos ámbitos, el niño era de uno y era en solitario que se hacía. En este momento esto es absolutamente, yo te diría casi loco pensarlo, ¿eh? pero en un tiempo la formación era esa, ¿eh? Entonces, hubo que hacer cambios en las miradas porque el concepto, la relación de discapacidad era atender a la normalización. Había que normalizar. ¿Qué es normalizar? Hacerlo al quien fuere, entre comillas, lo más normal posible. Lo más normal era lo que supuestamente era la mayoría, es decir, si hablamos de niños, como yo pongo como ejemplo medio risueño, rubio de ojos celeste, este, y que ande por la vida y que todo el mundo diga que es belleza. Eso era lo normal. Todo aquello que se apartaba, bueno, había que apuntar a la normalización. A la normalización y al otro concepto que era la homogenización. Este, al día de hoy pensar en normalización o homogenización son realmente una mirada absolutamente discriminatoria. Absolutamente discriminatoria en la cual lo que uno piensa es que cómo es uno, es el patrón al cual se tiene que llegar el otro. Esto, es una, esto al día de hoy ya empieza a cuestionarse absolutamente todo. Por eso lo que Pedro decía, ¿de qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a dar lugar en el ámbito laboral? No, porque en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en todo, si apuntamos a la normalización o a la homogenización, aquello que no era perfecto, era dejado un poco relegado. El otro concepto que tuvimos que vencer acá en la facultad es la desmistificación. Desmistificar es justamente dejar de pensar y ver que el niño, el adolescente y el adulto, sea quien fuere, tiene que ser como uno quiere que sea. Y para eso, para desmistificar hay que pensar a, a tomar en cuenta el concepto de identidad. La homogenización, la normalización, no tomaba en cuenta el concepto de identidad. Es decir, no se respetaba la identidad del otro, porque había que ser como. Entonces, cuando yo justamente me empieza a interesar, bueno, este hace más de 30 años, mucho más de 30, se calculen, ya estamos casi 40, este, todo lo que yo fui aprendiendo, lo fui aprendiendo del otro. El otro es aquella persona que tiene un ser, un sentir y una vivencia, que en algunos aspectos será igual que... Que yo y en otros tiene un sentir una vivencia que es personal yo siempre digo yo todo lo que puedo saber se lo debo al otro a la persona no vidente a la persona sorda a la persona con compromiso motriz al discapacitado intelectual es el otro el que a mí me ha enseñado uno no tiene un saber el saber se lo da el otro el otro a partir de la posibilidad de la escucha. Entonces, en cierta manera, hemos tenido, o por lo menos yo he intentado, correr esto que en alguna u otra forma Pedro hizo referencia, que es al concepto de invisibilidad. ¿Eh? Para poder correr el concepto de invisibilidad, hay que vencer los estereotipos que marcan la cultura. Y en esto fue así como fui armando o abordando esta carrera, que mi intención era que realmente los psicólogos que egresen puedan tener otros campos, no solamente la atención exclusivamente de lo que puede ser, bueno, niños, adolescentes, adultos, familias, adicciones, que también es un campo que se abrió muchísimo, sino que tenga una verdadera formación y no haga digamos, frente a la discapacidad se puede hacer mucha hiatrogenia. Es decir, creer saber acerca del otro y en verdad no interiorizarse por saber quién es el otro. Entonces, la carrera que yo fui conformando es una carrera que está basada en 12 materias y entre se abordan las distintas discapacidades dentro, tomando, porque todo está centrado en la subjetividad, la subjetividad y sordera, subjetividad 2, ceguera, subjetividad 3, discapacidad motora, subjetividad 4, discapacidad motriz, pero las primeras materias, por ejemplo, es política, filosofía y política de la diferencia que es empezar a abrirnos la cabeza y no estar pensando en un cuerpo, sino en esa persona, en su subjetividad y dentro de una sociedad. Una sociedad y además la primera materia es antropología de la discapacidad. Es decir, entrar, la discapacidad existió toda la vida, no es algo nuevo. Es decir, lo que estamos haciendo simplemente es cambiando nuestras miradas. Pero la persona con discapacidad siempre existió. Se le fue dando lugar, no se le fue dando lugar, se la relegó, se la tiró del monte de Taigueto en la, en la cultura grecorromana. Es decir, no importa, pero hay una historia, no es un hoy. ¿Eh? Eh, Muy bien, ya termino. Este, este, entonces, el, la intención es que el profesional psicólogo tenga otra opción, pero que si se interese a trabajar con discapacidad, sea... Habiéndose formado plenamente dentro de las posibilidades, porque todo es limitante, digamos, la carrera tiene una duración entre dos años y medio, tres. Es decir, yo les digo a los alumnos, nada se termina de saber del todo, es simplemente un approach. Mejor que el que no saberlo, pero es un approach. Es decir, esto es la apertura para... Atender a la discapacidad es atender a la diversidad. Eh, y atender a la diversidad es justamente cambiar nuestra mirada discriminatoria ¿sí? para atender una mirada de, digamos, de, de armar la completud, ¿sí? La completud es nosotros podemos, nos tenemos que completar con el otro. Eh, es decir, el alumno en esta carrera de dos años y medio que termina con, tiene que hacer pasantías comunitarias, que es la inclusión en distintos centros de atención psicológica o atención pedagógica, porque, bueno, en general son las instituciones que nos abren las puertas para que los alumnos profesionales hagan sus prácticas, puedan saber desde adentro qué es el qué pasa con una familia, con un niño, con un adolescente no vidente, con un niño, con un adolescente sordo, qué pasa con una persona con distintos tipos de distrofias musculares. ¿Qué, ¿Qué siente? ¿Qué vive? ¿Qué le pasa? Nada termina de saberse. Es decir, uno nunca sabe del todo nada. Uno tiene acercamientos. Pero no es lo mismo atender a una persona con discapacidad intelectual, con una cierta formación clínica, teórica. No es, por lo que yo he tratado es tiene un corte psicoanalítico, todos los docentes que la conforman son todos docentes que, que nos conocemos de hace muchos años y que son, a mi gusto, bueno, entre los más representativos de esas distintas, digamos, seminarios que hacen. ¿no? Eh, y bueno... La realidad es que la, este año eh, terminaron de cursar la primera camada, es decir, una, prim, una camada que ingresó hace estamos 2014, en el 2012, en, su inst, en una primera instancia eran 50. ¿no? A veces no las pueden dar todas las materias porque. En term, en verdad son tres materias por cuatrimestre. Si el, que el alumno que lo hiciera serían tres materias por cuatrimestre, a veces por cuestiones horarias no las pueden dar, entonces se van retrasando. Al día de hoy hay un número de egresados que van a, digamos, que justamente Gabriela es parte de, la, de una de las materias que es tesis ¿eh? o, o tesina, o, que está a los fines de de ir acompañando a la formación de esto y bueno, esperemos que de acá a un año, porque tienen un año para poder dar, ser la presentación de su tesis, tendremos los primeros egresados. Y estos primeros egresados son los primeros egresados con una formación del orden psicoanalítico este, que en todo Sudamérica, es decir, no es... Es un orgullo realmente que dentro de esta casa de estudios se puedan egresar y se puedan formar. Han venido algunos alumnos del exterior de países limítrofes, tenemos una alumna peruana, una alumna chilena, que algunas materias sí, otras no, una alumna colombiana, este, no me acuerdo qué pero... Yo siempre les preguntaba, y el ¿por qué? por qué, por ejemplo, una alumna peruana va a ser ahora, termín, ya terminó, y este, por qué se vino para acá. Entonces ella me decía: porque realmente no hay nada, no tengo en Perú ninguna posibilidad de formarme como psicóloga desde este lugar y desde esta mirada. Hay desde lo reeducativo pero lo, no es lo reeducativo lo cual tenemos que atender. ¿Sí? Eh, y realmente, yo digo, si hay profesionales de, desde Perú que se vienen y hacen el esfuerzo, bueno, es bueno que tengamos acá esta posibilidad ¿sí? y que la podamos hacer uso y conocer. ¿Sí? Eh, o sea que para mí que vayan egresando los primeros ¿Mm? Alumnos, bueno, para mí es una satisfacción muy grande. Eh, porque, qué sé yo, voy a decir algo así. Es un sueño cumplido. Si llega, cuando egresen estos alumnos, para mí es mi sueño cumplido. Es decir, como profesional, en cuanto a que uno no... Es decir, poder ir formando profesionales que se intenten, que se metan, porque atender a la, a la discapacidad es ser creativo. No se puede atender sin creatividad. Porque no hay, así, eh, atender niñitos con problemas neurológicos, con problemas este, de visión. Digo, no es atender a un niño. Yo sé, es decir, la imagen que uno tiene, profesional, psicólogo, sentadito, mesa de juego, el niñito por decir algo, ¿no? Hay que poner el cuerpo. Atender a la discapacidad es poner el cuerpo. No es estar acá en una situación con niños. Y cada vez hay más niños con discapacidad. Porque... La realidad es que la ciencia médica hace, uno diría una palabra que suena muy bien, milagros. ¿eh? Milagros en el sentido, niños que antes eran imposibles que realmente pudieran continuar con su vida, en este momento lo pueden hacer. Y está muy bien que así fuere. Pero también muchos de estos digamos, posibilidades, dejan secuelas. Y de secuelas, que no es que esto es una afección psicosomática. Esto es una marca en el cuerpo con el cual se convive. ¿Eh? Y hay que atender. Entonces, hay que ser creativo. Atender a la discapacidad es apelar a la creatividad. Si uno quiere, en verdad, tener las cosas pautadas, con discapacidad va muere, porque no hay nada que sea pautado, nada se puede. Uno tiene que, yo a los alumnos digo, tienen que imaginarse, hay que meterse en el juego de un niño con distintas meterse en el juego en la temática, en la adolescencia hay que meterse dentro de lo que el otro le permite obviamente, ¿no? Bueno, con esta filosofía es que armé esta carrera y espero el año próximo cuando aparezcan los, los primeros realmente egresados que terminen, diga bueno sueño cumplido, más o menos bueno, era esto lo que en verdad, no sé si satisfizo un poco el recorrido que yo quise hacer. ¿no? Bueno, eh, logró llegar Ximena, así que la convocamos para que se sume al panel. Jimena, bueno, ya no tan reciente, egresada de la Facultad de Veterinarias, eh, viene justamente de, de su trabajo allí. Eh, la verdad que, bueno, con mucho cariño te recibo eh, y sobre todo con toda la trayectoria que has hecho junto con Susana Underwood, que es la coordinadora del programa. Así que, bienvenida y bueno, eh, te dejo para que cuentes vos la experiencia. Bien. Ana taza. Bueno, eh, para presentarme, mi nombre es Simana técnica, me ha vestido bastante en área. Soy hipoacústica, profunda binatera. Uso audífonos, estoy equipada. ¿sí? Para comunicarme, me comunico mediante lectura en Los audífonos me ayudan un poquito a escuchar algunos sonidos y voces, pero necesito mirar los labios. Eh, empecé a estudiar en el año 2005 en la Facultad de Veterinaria de Nauva. Bueno, al principio ya no sabía que había un programa de apoyo para personas discapacitadas. Fui directamente cursando, tratando de hablar con los profesores, haciendo amigos, estudiando mucho. Algunas materias me costaron más que otras, por la falta de adecuación que tenía la Facultad para personas psicocústicas. Por ejemplo, eh, a veces se pasan video, videos, ya no videos no nada y no se titula. Bueno, ustedes deben saber si están en la materia. Después, eh, pasan diapositivas que apagan la luz, eh, eh, cambiar la consigna de un examen en el momento de un examen, cuando todos estamos escribiendo un examen. Eh, son pequeñas cosas que en sí... Eh, no sé si me perjudicaron, pero... Eh, sí, eh, pero bueno, un poquito, pero bueno, yo sabía que iba a ser así, o sea, yo me lo planteé desde el principio, que o sea, mi objetivo era estudiar, recibirme, y no importaba cuántos obstáculos tendría que pasar, o sea, no esperaba, digamos, ayuda de, porque sea, no sabía que, o sea, no sabía que en la facultad podía adecuarme o sea, fui a romperme la cabeza, por decirlo de alguna manera. Después cuando conocí a Susana, ahí empezaron las primeras adecuaciones de clase. Con Susana, la materia patanocía básica, eso empezó a cambiar en algunas cuestiones. Y bueno, me hizo ver que, que era fácil adecuar una clase, que no perjudicaba al resto de nuestra alumnos. Y bueno, en la segunda mitad de la carrera fue más fácil. Eh, me recibí en el año 2012, o sea, hace dos años, en noviembre. Y bueno, otro de los desafíos que se me presentaba era a la hora de buscar trabajo. Eh, yo, por un lado, pensé que si se demostraba todo mi potencial, o sea, a la hora de buscar trabajo no se iba a, ir a fijar en mi discapacidad. Pero bueno, este también era... Otro, otro desafío en pensar. Cuando mandé mi primer currículum, puse toda mi experiencia, pero no puse que era hipoacústica, Porque para no ser hipacústica, o que tener nadie que contar positiva, era que no me iban a tomar. Cuando tiene la entrevista y viene con mi jefe, eh, bueno, no dije todo lo que estaba y me dije la verdad. Yo no puedo contar. Pero puedo sentir. Eh, en medicina se usa mucho ocultar a la paciente, El corazón, el pulmón, el estómago. Pero ¿qué pasa? Cuando un animal tiene un problema cardíaco, no está bien. Hay otros signos que se manifiestan, que a base hacen sospechar de que hay un problema cardíaco. El animal tose, respira mal. Eh, no come, un animal que tiene un problema respiratorio, hay mocos, hay secreción. Entonces, ocultar un paciente es eh, una herramienta que te ayuda, pero no es una herramienta, digamos, eh, determinante. Y hoy en día estoy trabajando hace dos años y haciendo clínica eh, haciendo los pacientes, como cualquier otro veterinario, tengo herramientas que me ayudan. En nuestra cardiografía, placas de tórax, derivaciones. O sea que puedo perfectamente hacer clínica igual. Y estos años que, bueno, eh, me entusiasma mucho. A veces eh, en la comunicación con los propietarios hay gente que habla con más dificultad. Pero bueno, tengo un equipo de trabajo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarme. Y en todo caso, me doy un papelito que me escriba la dirección, en domicilio, en, en la hambre, en apetito. Eh, si no lo entiendo bien, lo que me quiere decir, me, quiere decir me está solo la pregunta. ¿Come? ¿Tiene diarrea? ¿Tiene vómito? ¿Cuándo empezó? ¿Y el diálogo se eh, puede permitir? Hace poco me enteré que no sé si había problema con una facultad de medicina que no nos querían admitir por ser hipocústica, porque no podía ocultar. Pero eh, la persona que no escucha sabe que no escucha, no te va a dedicar a la cardiología. Medicina tiene muchas ramas y en medicina hay muchísimas más cosas que en veterinaria. Puedes ser médico dermatólogo, un dermatólogo no te va a ocultar. Un ecografista no necesita ocultar. Y puede ser un buen médico igual. O sea que eh, hay que ver desde qué punto de vista uno ve una buena cosa, Porque cuando hay voluntad, todo es posible. Y no hay que fijarse. Es decir, si un médico para una enfermedad, como yo tuve, meningitis, te se quedara sordo, ¿va a dejar de ser médico? ¿Me van a quitar el, el título? No, me parece un poco noco. Y bueno, ahora estamos trabajando con Susana. Eh, hace tres años empecé a trabajar en la subsecretaria de Desarrollo para la han de Oportunidades. Y bueno, hemos recibido muchos alumnos que tienen distintas discapacidades. Eh, hace poco vino una alumna que habla lenguaje de zona. La facultad de veterinaria no cuenta con intérprete. Entonces, esta va a empezar en CBC este año, 2015. Y bueno, estamos buscando la manera de cómo poder ayudarnos en el tema de los intérpretes. Pero hay una herramienta que con Susana consideramos fundamental, que todos los sordos tienen que saber leer y escribir. La nuestra escritura para cualquier carrera es fundamental. Ser sordo no es impedimento para saber y escribir. La alumna tiene dificultad para nuestra escritura, así que se me propuso eh, que, que asistiera a talleres de nuestra escritura. Y bueno, eh, hoy en día eh, los subtitulados son importantes. Si pudieran una manera de traducir o oh, presentar un subtitulado de lo que el profesor dice, eso sería maravilloso. Porque a veces el intérprete, si bien me va a ayudar, no va a saber transmitir exactamente lo que el profesor va a decir, por lo menos en materia de veterinaria. Es más, es más complicado. Eh, así que bueno, hay bueno, discapacidades hay muchas, hay algunos que se acercan otros que no pero como que hay muchas ganas de, de progresar y de, de que se hagan esas ecuaciones. Ahora, pedimos que en toda la Cátedra se en los videos. Yo tuve muchas clases con videos que no eran subtitulados, que me tenía que ir de la clase, que no tenía que pedir prestado. Es fundamental se en los videos, además de otras cosas. Bueno, no sé si alguien me quiero hacer una pregunta. Bueno, ahora sí, el espacio abierto a preguntas. No sé quién quiere comenzar con alguna pregunta. Allá hay una de, de paso. Bueno, la verdad que siendo un seminario de discapacidad y psicología. Eh, quiero remarcar una pequeña cosa que dijo la psicóloga. Eh, no sé su nombre, doctora. Marta. Bueno, ok. Eh, desde lo que dijo del ámbito profesional, ponerse en el lugar del paciente me pareció totalmente certero y muy bueno. Eh, sí, lamento decir que siendo la Facultad de Psicología y siendo un seminario de discapacidad y psicología, lástima que eh, no buscaron alguna persona con discapacidad mental para hablar bien de las discapacidades mentales o alguna ONG sobre discapacidad mental, ya que, desde que esa, esta chica que habló, eh, de veterinaria, la discapacidad mental responsable de gran parte de las discapacidades es el autismo. Los hipacúsicos y los sordos vienen desde el autismo y después vienen los síndromes de Down. Les informo para que sepan, porque... les informo para que sepan, porque yo soy un Asperger estudiando en el CBC. Y trabajo en APADEA, casi. La verdad que estoy muy contento desde mi situación personal y desde todos los discapacitados en general. Muchas gracias. Gracias. Claro. Hola. Hola. Sí. Estaba pensando eh, qué lindo hubiera sido asistir a esta mesa cuando estaba en primer año de la facultad. Este, ex psicólogo, después explico. Sí, sí, no está en el ADN. No. Este, eh, ¿Cuánto me...? me hubiera gustado poder en, en aplicar toda mi energía más, más centralmente. Eh, yo puedo dar testimonio como persona con discapacidad de lo que hoy significa eh, incorporarse duramente, como lo planteó Pedro, a un sistema que tiene obligaciones para hacerlo, como es el Estado, nacional y no cumple. Este, es decir, todo lo que comente es relativo y discutible y desde la perspectiva de un trabajador profesional con discapacidad. Y por eso los, los, las tres presentaciones me parecieron estupendas. Eh, en el caso de la compañera, nos trae y qué lástima que no haya muchos más alumnos para contárselo, la necesidad, que, que la compañera también lo planteó, la necesidad de poner en remojo todo el sistema de prácticas, ¿no? eh, poner en cuestión el sistema de prácticas, porque lo que no conocía por auscultar, lo descubría por otros medios, por lo tanto, existen otros medios y existe un mundo por fuera de la sistematización de prácticas que la educación convencional hace, como además formamos parte de un sistema educativo credencialista que nace para obtener un cartón y se sigue para seguir ese cartón... Cada vez más se, cuadri... A ver, se hace un cuadrículo de prácticas y, y sistemas y teorías, etcétera, etcétera, que nos van alejando de la posibilidad de expandir nuestras capacidades y, como lo demanda y como dijo muy bien acá la compañera, eh, plantea desafíos conceptuales y técnicos. ¿Mm? Eh, afortunadamente... Desde el 2006 tenemos la Convención Internacional y eso eh, nos vuelve en eh, pareja, horizontaliza y tenemos que reaprender muchas cosas todos, independientemente de la edad o la procedencia del, de la graduación de origen. Porque la compañera hizo énfasis en, en su origen y, y los obstáculos que eso significaba pero hoy hay otros obstáculos epistemológicos, ideológicos. ¿eh? Eh, los que además somos activistas por los derechos, este, encontramos cantidad de respuestas eh, que son muy difíciles de salvar. Eh, tenemos una reforma del, del, del, del Código Civil reciente que deja mucho que desear, pero mucho más deja que desear la manera y las prácticas del aparato judicial eh, que no tienen asistencia ni acompañamiento profesional para resolver una serie de cosas que desde la lógica de la, eh, de la convención necesitan ser repensadas. En particular, un aspecto que tiene que ver especialmente con los jóvenes, como es la autodeterminación, la autonomía personal. ¿Mm? Esta, es un, esta es una cuestión eh, no solamente académica, es una cuestión social, que la, un debate social pendiente que tenemos y que esta casa, como todas las otras casas, este, eh, debería propiciar en la comunidad. Eh, está pendiente y, y el código se va a sancionar sin haber pasado por esa, ese, esa discusión cultural, sociocultural, de qué significa, cuáles son las prácticas y los modos de autodeterminación y autonomía llamadas normales y las que este, supuestamente tienen a su disposición los jóvenes con la discapacidad. Quiero citar dos ejemplos, conozco al equipo del Ministerio Interior que se dedica a accesibilidad electoral. Bueno, ellos te pueden contar que reciben eh, pedidos de instituciones y de familias para retirar del padrón electoral a sus familiares o a sus alumnos. Una. Dos, acaba de, de, de darse una, una, una jornada en ciencias sociales la semana pasada, y uno de los puntos que aparecían en el programa era exhibición de las materias a las personas con discapacidad. Es decir, si los alumnos de psicología y de cualquier otra disciplina no, no están abiertos a comprender esta complejidad y algunos atrasos, no muchos, pero unos cuantos, la deuda social que planteaba Pedro, los las obstáculos este, epistemológicos que planteaba la compañera y, la, y el replanteo de prácticas eh, eh, va a ser complicado. Eh, para los alumnos más, este, más corajudos, más curiosos, este es un gran campo, es un excelente y, un, eh, y ojalá tenga mucho futuro y mucho mucho por delante para avanzar este, el, el curso de la, el, el, la formación que la compañera trae. Porque realmente este, la, lo interdisciplinario es, es, es una regla, eh, porque, porque tenemos, a diferencia de, de, de, otras, de otras situaciones, tenemos a la tecnología que está aportando y acompañando en materia de apoyos y de diversas maneras, porque todos los días aparece algo diferente y eh, las cuestiones de la subjetividad eh, con una tecnología amiga a una adversa y hostil no es lo mismo. Este, en fin, eh, solamente mencionar esto y, y, y alentar y felicitar a, a la gente del programa para que nos sigamos intercambiando. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería, es muy concreta mi pregunta. Sé que, como estuvo diciendo acá el señor, que existe... ¿Más pegado? Más separado. Que existe, ahí está, que existe una ley en el Estado Nacional y en distintas provincias que obliga justamente al Estado a tener eh, contratadas o empleados personas con discapacidad. Quería saber si existe esta misma ley o, a, o un proyecto de ley que se aplique a empresas privadas. Por ejemplo, en Estados Unidos sí existe, no recuerdo en este momento cuál es el porcentaje, pero están obligados a tener personas con discapacidad como empleados. Yo quería saber si existe en la Argentina alguna ley o proyecto de ley. Eh, con respecto al tema del cupo laboral de personas con discapacidad, eh, existir, la ley, existe. Eh, ya dice la ley de, de la convención, de la ONU, que el Estado se compromete desde el ámbito público y desde el ámbito privado a abrir cupos eh, laborales para personas con discapacidad. Dice que lo va a hacer. De ahí a que lo haga, no dice qué es lo que va a pasar. Eso es lo que pasa. Eh, después, Pedro, te quería comentar que no lo sabes. me enteré hace poco, porque como yo trabajo en Apadea, estuve en una jornada de judicialización, eh, vino alguien de Conadis y nos contó que este año Conadis contaba con 180 mil millones de dólares para programas para personas con discapacidad. Usaron 30.000 y el resto pasó volando. Ni siquiera lo vieron. No sé si sabías. Y lo del concursar, la verdad es que los pocos que llegamos a participar dentro del concursar no nos dan los puestos de trabajo, no nos dan entrevista, no es muy claro. Es medio tomado de los pelos. Y lo del censo de Conadis que está en internet oficialmente, si alguno quiere saber yo lo tengo todo bajado, eh, es totalmente dibujadito. No hay datos muy certeros del censo de Conadis. Informo nada más. No espero que lo tomen como, como un comentario con bronca o tampoco con como un reproche, sino que aporto una información para que sepan que hay muchísimo para hacer, pero hay que ver desde qué lado se va a parar cada uno. Es todo lo que digo. Eh, sobre el empleo privado. ¿sí? Eh, en primer lugar, eh, lo que, las que están obligadas hoy son las empresas prestadoras de servicio público. Eh, en ese sentido, no forman parte del informe. Este, ...del decreto 312, aunque deberían, aunque deberían... Este, ...en segundo lugar, este, eh, yo estoy seguro que no se cumplen... Este, ...y en tercer lugar, este, esta, este, eh, esta exposición en realidad es este, un, un llamado a la lucha... ...la verdad es que nadie nos va a regalar nada... Este, en mi caso particular, este, yo en el último semestre he este, recorrido 15.000 kilómetros del país hablando de estos temas. Y la directora de la CONADIS este, me sugirió que en realidad era muy mal vista estas visitas al interior del país, porque claro, uno estaba preguntando dónde está esta plata. ¿sí? El Estado Nacional tiene 3.500 millones de pesos ...para la salud de las personas con discapacidad en incluir salud. Esta plata se la entrega a Macri, se la entrega a Scioli, se la entrega a este, eh, De la Sota... ...porque incluir salud, los efectores son las provincias... ...y no llegan a las personas con discapacidad. Y esto uno lo dé si entra a los grupos, por ejemplo, discapacidad es lucha... ...amparo judicial para las personas con discapacidad... Ahí, discapacidad es lucha tiene 9.000 personas este, que este, ahí están planteando estas carencias. Digamos, ¿no? este, entonces, en ese sentido, nadie nos va a regalar nada. ¿no? Esta este es el primer, este, la primera respuesta. La segunda respuesta, este, pocos años después de que se, se recibió acá nuestra colega, en 1974 se impulsó y se sancionó una ley que hacía obligatoria para este, las empresas privadas, el cumplimiento del cupo. La dictadura militar fue una de las primeras leyes que derogó. Y en el 78 se llevó, discúlpenme la emoción, porque en realidad es nuestro compañero desaparecido, al Pepe Polete, a su mujer y a su pequeña hija. Este, o sea que se llevaron la ley y se llevaron a sus impulsores. Y hoy, Buscarita Roa, que es la madre de Pepe, que ya ha recuperado a su hija, está luchando con nosotros por la inclusión laboral. Cuando nosotros lanzamos el Plan Federal de Inclusión Laboral, Buscarita estuvo en Rosario porque decidimos hacerlo en Rosario, estuvo con nosotros. Y la realidad, como dice el compañero, no se cumple. ¿sí? Pero la realidad también es que nosotros estamos luchando por esto. Cuando nosotros decimos que hemos pedido el sumario de un director de personal, decimos que vamos a seguir pidiendo los sumarios. ¿sí? Y la gente que en este momento está candidateada a presidente tiene que saber que las personas con discapacidad, 5 millones de personas con discapacidad, estamos mirando lo que hacen. ¿sí? En la capital federal, el gobierno está a cargo de Macri, que es candidato a presidente. En la provincia de Buenos Aires, el gobierno está a cargo de Scioli, que es candidato a presidente. En la provincia de Córdoba, el gobierno está a cargo de De La Sota, que es candidato a presidente. En la provincia de Santa Fe, el gobierno está a cargo de Bonza, Bonfatti, que es el partido de vinner En la provincia de Entre Ríos, el candidato a presidente, hoy gobernador, es Uribarri. Estas provincias reúnen el 60% de los 5 millones de personas con discapacidad. Nosotros pretendemos que en agosto del año que viene, cuando se hagan las internas, estas personas no vengan con promesas, vengan con realidades. Nosotros queremos que Macri saque los 100 puestos en los subterráneos que le faltan para personas con discapacidad, porque estando los lugares... ¿Nosotros podemos tener una persona con baja audición que no va a quedar este, empeorada por el tema del de, este, ruido del, este, del subterráneo? ¿sí? Nosotros queremos... Este, yo te puedo dar las cifras precisas. El presupuesto en la ley del cheque dice que son 230 millones de pesos ¿sí? y se gastaron 50 millones de pesos. Y no solamente están esos números sino que este, el compañero Durán Julio Durán de la Universidad General Sarmiento hizo un estudio por qué no se gastaban esa, esos este, recursos para las personas con discapacidad y analizó dos de los programas, que son el de ayudas técnicas, aparatos ortopédicos, audífonos, etc., y el de adaptación de puestos de trabajo. Y la verdad que tienen requisitos que no están en la ley ni en el decreto reglamentario de la ley de cheque, sino que lo inventaron este, los que hoy están administrando. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Sí? Te piden que no estés adherido a una obra social, con lo cual dejaste afuera al 60% de las personas con discapacidad violando el decreto parlamentario que dice expresamente que la ley de cheque también cubre los, este, lo que no alcanzan a cubrir las obras sociales. ¿Sí? Te piden un este, eh, informe socioambiental, cuando en ningún lugar de la ley de cheque dice que la persona beneficiaria tiene que ser una persona indigente. Y te pide además un informe del de, este, municipio, cuando en nuestro sistema de salud el municipio no tiene ningún lugar, ¿sí? tienen lugar las obras sociales, tienen lugar el Estado Nacional, tienen lugar el Estado Provincial, pero el municipio no tiene lugar. Entonces pedirte un informe socioambiental lo que hace es dificultarte porque es fácil hacer el pedido. Lo que es muy difícil es encontrar la asistente social que te firme ¿sí? que este, no te va a dar este, el, el certificado, como comentamos a, este, antes de la charla, comentaba, en el Empalme Granero, en la zona más pobre de Rosario, la asistente social dice, bueno, no, no, si tiene una casa de su propiedad, no le corresponde la pensión. Entonces, este, la realidad es que nosotros estamos poniendo esto sobre la mesa nosotros estamos poniendo precisamente para este, que esto cambie digamos, ¿no? los aparatos ortopédicos que yo uso ¿sí? Hace, este, en el 2005 las obras sociales me lo negaron y el reclamo ante la superintendencia me duró dos años al año me los había comprado porque no podía caminar después de eso, siete años después Pedí la renovación, la obra social, la misma obra social, en el mismo material, me lo volví a negar. El amparo me llevó un año. Pero digo, en la medida en que nosotros vayamos marcando esto, poniéndolo sobre la mesa, este, vamos a lograr que esta, esta, esta situación cambie. Esta situación cambie. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es organizando, diría, el sindicato de las personas con discapacidad. El, perdón, yo, yo, te cuento, yo te cuento lo que estamos organizando. Es el sindicato de la persona con discapacidad. Y el sindicato de la persona con discapacidad son los observatorios locales. ¿sí? En cada lugar del país donde haya un compañero conectado a internet, tiene que haber una persona aportando al seguimiento, al cumplimiento de la, de la convención. ¿sí? Y, nosotros, y nosotros hemos, este, eh, hemos inaugurado... Observatorio de la, los Derechos de las Personas con Discapacidad en Corrientes, en El Chaco, en Rosario, en Córdoba, en San Luis, y cada vez que en Buenos Aires, en La Plata, en el Partido de la Costa, este análisis que vos decís, lo hizo el, de, este, el compañero de General Sarmiento en el Norte de la Provincia de Buenos Aires. El análisis sobre incluir los 3.500 millones, ¿por qué no llegan a la gente? Lo hizo el compañero Conde del Observatorio de la Costa. Y en cada lugar nosotros estamos este, tratando de que las personas hagan el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acabamos de asumir en el 3 de diciembre el cabildo abierto, acabamos de asumir y los invitamos a participar en la actualización del informe del país sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad. La Argentina aceptó una propuesta del, este, eh, del comité de postergar este informe cuatro años. Cuatro años después del próximo mundial. Bueno, para las organizaciones, para la sociedad civil, esto es inaceptable. ¿Sí? Vamos a hacer un informe artículo por artículo que refleje la situación hoy de las personas con discapacidad en este país y además nos sirva como programa para que en agosto del año que viene, cuando los presidentes nos vengan, los candidatos nos vengan a pedir el voto, digamos, a ver qué pasó con la inclusión laboral en Santiago del Estero. La provincia de Santiago del Estero no adhirió a la ley 24901. Bueno, estas situaciones son las que tenemos que este, tratar de superar. En cuanto a, a, a tu planteo concreto, ¿sí? lo que nosotros estamos pidiendo en este momento... No es una ley que obligue a las empresas privadas a este, cumplir el 4%, porque esto es un problema cultural. En España muchas empresas prefieren pagar la multa antes que verse en el programa. Si, en cambio, si nosotros le descontamos de los ingresos brutos ¿sí? lo que le pagan a la persona con discapacidad, el, impreso, el, el, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto caro. Y el capitalismo, la víscera más... Este, entonces, nosotros vamos a lograr que se hagan... Este, entonces, el diagnóstico este, que planteaba el compañero lo compartimos. ¿sí? El diagnóstico que planteaba el compañero lo compartimos. Lo que nosotros este, estamos proponiendo, además, estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. ¿sí? Este, y hay que ponerlas en cada lugar, verlos distraídos. ¿sí? Así que, bueno... Un para Jimena que tiene que retirarse, vino de Cidro a Casanova y vuelve a irse, el compromiso de ella es, es fuertísimo. Sí, antes que se vaya Jimena, Jimena, antes que se vaya un saludo muy especial, porque en realidad me encantó que venga con el pelo recogido y los audífonos a la vista. De la misma manera que yo decido venir a esta casa con short, como van muchos de mis compañeros, porque el día que nosotros salgamos a la calle a que se vea nuestra discapacidad, nos va a pasar lo mismo que con la, con la diversidad sexual. La realidad es que nosotros tenemos que mostrar el orgullo de nuestra discapacidad. Y la verdad que en el caso de Jimena es particularmente... Este, ilustrativo, porque en realidad ella nos contó cómo logró superar las enormes este, barreras que, este, que tiene. Así que muchas gracias, Jimena. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, yo tenía ganas de, de tirar una bomba. Perdón. No, porque me gustaría... Vos, a ver, por ahí lo interpreté mal. Pero vos decías eh, que te parecía importante que los concursos se hagan entre personas con discapacidad. Y por lo menos una de las lecturas que yo interpretaba desde la subjetividad y desde priorizar la persona sobre la discapacidad, me inclinaba a pensarlo que en realidad sería una variable a contemplar pero que eh, podría presentarse al, al, al concurso que quisiera, del orden que quisiera, y si tenía las competencias necesarias, eh, poder, eh, poder acceder. Me parecía complicado pensar en concursos específicos para donde no pudiese competir en igualdad de oportunidades con el resto de las personas. ¿Nos podés comentar algo más? En realidad lo que está ocurriendo en, en muchos lugares, en el caso de la universidad está incorporado al convenio colectivo y en algunos este, lugares está este, incorporada a la legislación. ¿sí? El 4% es bueno, se compite en igualdad de condiciones con otras personas y este, si está en mejor situación, ¿sí? la realidad es que la persona con este, discapacidad está en la situación que dijo... Este, Jimena, sí. cuando la persona se presenta, el solo hecho de presentarse este, implica una barrera este, eh, desde lo cultural, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no queremos privilegios, queremos que se reserven los cargos necesarios como para cubrir el cupo, se establezcan los requisitos para, eh, para desempeñar ese rol, los requisitos que hacen al rol, no queremos privilegios, ¿sí? todos los requisitos que hacen al rol, si es necesario que tenga un título profesional, que se exija el título profesional, si es necesario que además tenga, además del título, una especialización, que se establezca la especialización, y si en los dos primeros años no se pueden cubrir esos cargos, ¿sí? que queden este, sin cubrirse, ¿por qué?, esto es lo que establece el decreto 600, eh, la decisión administrativa 609. el estado cada vez que concursa cualquier cargo debe reservar las vacantes necesarias para personas con discapacidad. primero segundo debe definir el perfil del puesto ¿sí? debe definir entonces supóngase contador especializado en administración presupuestaria. ¿Sí? o abogado especializado en venta, en, en, compra, este, en compras estatales. No importa que no lo haya. Uno después, el Estado, a través del INAP o a través de cualquier este, organismo, puede establecer los lineamientos de, de capacitación para que esa persona pueda este, capacitarse. En algunos casos, esta capacitación podrá llevar este, dos años, como es este, una especialización este, en administración financiera es un curso de seis meses en economía. Hay un curso latinoamericano, son seis meses y duros. Este, un curso del manejo del sistema de compras este, de, de la administración pública son cursos de 15 días, este, en, este, entonces son, son muy breves. Y para eso, para este, operar cualquier sistema de este, los sistemas informáticos que hoy... Este, eh, emplea el Estado para eh, operar el Pampa, en este, todos los sistemas de administración de la UBA, este, por ejemplo, no hay ninguna, ninguna limitación. Uno, este, en ese sentido, si uno no reserva, como dice la ley nacional, hay que reservar los cargos, establecer los perfiles y, una vez, y, y no regalar nada. Nosotros no queremos ningún privilegio, nosotros queremos trabajar, yo trabajo en el canal de encuentro. ¿sí? La persona que contesta los mails institucionales del canal de encuentro es una persona ciega que trabaja desde su hogar. ¿sí? Y la función es contestar los mails institucionales, digamos, ¿no? este, Cuando hace un siglo Ford inventó la línea de producción, ¿sí? este, era en ese momento lo más este, avanzado. Hoy la línea de producción está totalmente informatizada. ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Si la persona que la controla está en una silla de computación o en una silla de ruedas, no tiene ninguna diferencia. Este, los compañeros que tienen algún tipo de este, debilidad de tipo mental, en, en el canal de encuentro hay dos compañeros que trabajan, eh, dos compañeras que tienen síndrome de Down este, y son reprolijos, reprolijos. Este, en ese sentido... Este, eh, el, el, el secreto es definir los requisitos definir el perfil del puesto y después ahorita de, de la otra manera en realidad es este, una como si es hacer como si en la práctica este, eh, el único representante de, eh, este, de las provincias en el consejo federal con, con discapacidad este, se llama Germán Ejarque, es un contador de Mendoza, es la única persona del Consejo con discapacidad y él fue este, rechazado en España del puesto de, este, para el puesto de gerente de, este, de una sucursal en un banco multinacional en España. Aún allá, esta barrera este, eh, operó, porque claro, Germán es una persona que anda en silla de ruedas, que no puede ir a cualquier bar porque en el bar le tienen que licuar la comida este, para que pueda este, ingerirla, este, y en cambio es un, un contador brillante. Este, eh, en ese sentido, para nosotros lo fundamental es, este, la ley nacional dice claramente, hay que reservar, hay que definir el perfil y hay que este, sacar a concurso. Y si queda vacante, se concursará de nuevo. Muy breve, muy breve. Este, quería comentar dos cuestiones no convencionales que vamos a estar trabajando a partir de, de marzo. Cuando digo vamos es el observatorio de discapacidad. Una tiene que ver con lo que yo he denominado diálogo socio-intersindical este, por la discapacidad. Eh, el sindicalismo es, es un actor... Eh, absolutamente necesario y que no necesariamente ha aportado todo lo que podría y que su corporativismo y estoy hablando en general, no de una central en particular este, ha dificultado o no ha propiciado suficientemente la inclusión ¿sí? Nosotros aspiramos en esta, en esta iniciativa producir algo de lo que se da en otros países que organizaciones y centrales opuestas y que eh, tienen una, un, una este, tensión político-ideológica, sin embargo, en materia de discapacidad firman juntos y empujan juntos y luchan, como decía. Eso es una cosa. Y, y el, el otro grupo, eh, también del observatorio en el que estoy, voy a tener que, que participar como coordinador, tiene que ver con lo que mencionó eh, Pedro. Si bien la ley habla de la responsabilidad de las organizaciones públicas y de las eh, empresas de servicios públicos, tenemos una iniciativa eh, de la Oficina Nacional de Contrataciones de lo que se llama compras públicas sustentables, en la cual el, el Estado tiene la obligación de promover el, sus, el, el Estado y sus organizaciones hablo de la uva incluida, de promover entre sus proveedores, licenciatarios este, y, y todo lo externo, promover la inclusión, de modo tal de que en los contratos de licitación, de compras, etcétera, etcétera, aparezcan cláusulas donde la, la inclusión es parte y donde en tres presupuestos de, de parecida o de igual eh, eh, calidad y precio, se privilegie el grado de inclusión que esos proveedores o esos contratistas tienen. Así que esto es algo en lo cual no se ha hecho nada y que, bueno, que los colectivos de la discapacidad estamos empujando para que sea este, más efectivo. Así que esperamos, aunque sea con un núcleo pequeño al, al comienzo, eh, eh, trabajar duro a partir de más. No, eh, eh, sí, pero, dos, pero dos cuestiones que circulan, por lo menos entre las personas con discapacidad que trabajan en los ámbitos del nivel superior. Una es eh, haberse presentado a concursos y eh, al revés, no es que lo eh, subvaloraron eh, lo, lo subvalor, al revés. No fueron otorgados los concursos porque estaban sobrevalorados, o sea, tenían, tenían títulos universitarios, entonces eh, para este puesto no, no adjudicaban. Y el otro es, eh, muchas veces se habla de completar el cupo con personas eh, que ya estaban trabajando que tienen una discapacidad sobreviniente. ¿Esto eh, debe ser así? Eh, es, eh, es, es, ¿Es conforme a ley? Eh, Estas serían las dos cuestiones. Nosotros entendemos que es totalmente legítimo que el Estado este, compute entre este, las personas para este, completar el cupo, compute a las personas que tienen discapacidad sobreviviente. Es más, en el ámbito universitario, este, nosotros decimos se debe cumplir el cupo. Ahora, no necesariamente tiene que este, eh, designarse al personal docente, hay compañeros que critican este, el perfil meritocrático de la universidad, etc. Yo, personalmente, ese tema no lo voy a discutir. ¿sí? Si la universidad tiene un perfil meritocrático, nosotros tenemos el nivel en América Latina que planteaba la, la compañera, este, precisamente porque este, tenemos ese tema. No, no necesariamente tienen que ser titulares de cátedra, ¿sí? pero este, se debe este, cumplir el cupo. Y en general con, este, con los profesores pasa eso, con el tiempo, bueno, lo conocemos a Cayetano brillante, con una este, discapacidad poderosa y una mente de la cual estamos todos orgullosos. Digamos, ¿no? este, y bueno, tuvo una CB y este, eh, eh, eh, lidia con la discapacidad este, física y nos aporta con su este, riqueza intelectual. Y fuerza espiritual, digamos, ¿no? este, Ese Eso en cuanto al, al primer punto. Lo mismo en el Estado Nacional. el Estado Nacional, este, nosotros sabemos que hay muchas personas que este, con discapacidad que en realidad en muchos casos lo ocultan, como este, lo planteó Jimena mismo. En mi caso particular, yo soy administrador gubernamental, yo entré por concurso. Y la verdad, que no presenté el certificado de discapacidad hasta septiembre del año pasado, en el, este, en el momento en que empecé a activar el tema, me pareció leal. Dice, bueno, yo además les aumento en una persona este, el, este, el cupo para, para discapacidad. Y lo otro que vos planteas de este, la sobrevaloridad, este, en realidad, esto es el resultado de la crisis, digamos, ¿no? Uno tiene ingenieros taxistas que quisieran trabajar de este, qué sé yo, inspectores de este, un, un puesto para el cual están totalmente sobrecapacitados pero necesitan el, este, el lugar de trabajo con la discapacidad bueno con la discapacidad pasa lo mismo digamos en la medida en la medida en que este, se haga exigible el, el cupo en el estado nacional y que se haga exigible el cupo en las empresas prestatarias de servicios públicos y que las empresas privadas puedan descontar el 50%, como es en el caso de la Provincia de Buenos Aires, este, eh, lo que le pagan a la persona con discapacidad, en, en esa medida las empresas dirán, bueno, es un ingeniero, la verdad que para este tema está sobrecapacitado, pero por esta plata y además pudiendo descontar de impuestos... Este, rápidamente se va a despertar la sensibilidad hoy ausente. ¿verdad? Bueno, entonces me parece que ya no hay más comentarios. Agradecerles infinitamente, compartirles que la coordinadora del programa no está presente porque le dieron el alta a la madre que estuvo con un problema de salud y por eso no nos pudo acompañar hoy. Y bueno, y esperarlos para el seminario del año próximo, esperemos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por todo.